Hace 22 años que el pueblo dominicano, por una fatalidad de la suerte, sufre la más infame op opresión, ya sea que ese estado de degradación hacia, a, haya despedido de su verdadero interés, ya que se hayan dejado arrastrar por el torrente de las pasiones individuales. El hecho es que se le ha impuesto un yugo más pesado y más degradante que el de la antigua metrópolis. Los 21 años de la administración Corruptora de Boyer Se deslizaron de tal suerte Y durante los mismos Los habitantes de la parte oriental Experimentando Toda clase de privaciones Verdaderamente Inhumanamente tratados. Manifiesto De Duarte o de la Trinitaria Es lo correcto 16 de enero del 1844 y es ahí donde parte ya ese proyecto de independencia y que ayer 16 de enero 2019 se conmemora 175 años de ese acontecimiento y, y proclamación 14 13 16 18 21 23, 25 años. hasta 25 Viva la patria, que viva Duarte. Ahí vemos escena de la proclamación de la independencia. De un grupo de dominicanos de la parte española se, se entró en la puerta del Conde, donde surgió ese grito de independencia en 1844, un 27 de febrero. Así es. Bueno. Quise hacer esa, esa reseña. Hoy pretendo, en razón de toda esta convulsión que vive el pueblo dominicano y que prácticamente se percibe del Estado un bombardeo a transformar vía publicitaria, por favor, me pueden ya quitar la, la imagen, la vía publicitaria para acallar y transformar una perfección a través del bombardeo de la publicidad. Pero mientras esto sucede, el país vive de forma paralela la elección de los jueces, la, la, la selección de los jueces de la Suprema que corresponde en este año, incluido ha perimido ya el, el tiempo en diciembre del presidente actual de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y paralelamente, la sociedad vive momentos de tensión y convulsión, con uno de los casos más emblemáticos de este año, el de Baní. Sumado a otros, la muerte de una pareja por cuatro individuos en Arenoso, solamente porque un carajo a la vela, que debiera ser condenado a 30 años, también se sintiera ofendido y le quitara la vida a estos dos jóvenes. Pero el acribillamiento de cuatro personas, en el Seibo, por allá, y cuyo vehículo apareciera aquí, en San Francisco de Macorís. Y en el día de ayer, otro acto de sicariato, un agente penitenciario, un vigilante penitenciario, junto a otros cuatro que transitaban en un vehículo, este resulta muerto, herido otro. ¿Qué está pasando Pareciera que la delincuencia está superando los, lo, los mecanismos de control de la autoridad que está llamada a garantizar la seguridad. Y es preciso llamar la atención de la sociedad, de la, de la población, porque nos embuimos en estos tiempos en una especie de entusiasmo preelectoral, olvidando que se asusa, que se, intim, se intima incluso a procurar una reforma a la Constitución y no a reformar con determinación el curso de la vida nacional que está siendo timada, está siendo atacada por una claque de delincuentes nacionales e internacionales que ejercen una presión en la seguridad social del pueblo dominicano, nunca antes vista. Paralelamente, entonces, estamos eligiendo los jueces de la Suprema, quienes tendrán la responsabilidad, incluyendo el Presidente, de organizar y dirigir los destinos de la Judicatura. Y qué bueno que de forma consensuada ayer el Consejo Nacional de la Magistratura tomara la decisión por iniciativa de, de los dos opositores, en este caso del senador Paliza, del PRM. Y hago el comentario advirtiendo que lejos de verse que han logrado una minoría en ese sector o, mono, o, o realzar esos, ese dote de negociador que tiene paliza, es verdaderamente resaltar al presidente y a los demás miembros que han sido sensatos y han advertido las advertencias que le ha hecho o, le, o han acogido las advertencias que le han hecho paliza y la diputada, ¿cómo que se llama? Josefa Castillo. Josefa Castillo. Esperamos que de este, de este proceso de selección de jueces, más allá del interés político particular que se le ha querido indergar al presidente y que yo le yo he pedido por esta vía, que es el principal interés, debe ser el principal interesado en separar la parte o el ingrediente político y morboso de que se estuvieran colocando jueces que le atiendan o le sean favorables al presidente y yo decía en aquel momento pero están tratando al presidente como si fuera un delincuente o si fuera una persona que quiere eh, ocultar sus hechos y yo, y yo entiendo que no debe ser a eso entonces me refiero cuando advierto que la vida del país inicia en el 2019 de forma paralela, en el ámbito positivo y correcto para fortalecer la justicia y, a, y darle cumplimiento a las normas que organiza el Poder Judicial en la República Dominicana. Entonces, en el otro extremo, llano la realidad, la muerte del coronel, en Baní, destapa un nuevo episodio en esa ciudad y con él las declaraciones del hermano de Buche, el principal implicado donde relata de forma breve y brillante del conocimiento de las autoridades y ahora involucra a las mismas autoridades que deben luchar en contra de ellos en la muerte del coronel de Baní a que esas autoridades no solamente estaban en una especie de, de plan para opacar un poquito la, el punto de Buchi y darle oportunidad a los otros puntos. ¡Ay, Dios mío! Competencia de puntos. Y que autoridad se preste para eso. Y que a la vez este individuo, en el propio tribunal, donde se debiera, debi, debieron de conocer las medidas a estos delincuentes, debió de quedar preso ahí, o detenido es la palabra, para ser investigado. Esa vida paralela está llevando la República Dominicana. Y de colofón o de trayecto hacia el final, la vida política se agiliza en estos tiempos. Y es interesante una muestra que me llegara de un esfuerzo de Franco Macorizanos, miembro del partido de gobierno, que en todo este orden de cosas y lo que se pretende por el sector danilista, que usted lo ve aquí en el periódico hablando de que ellos han ganado en todas las batallas desde el 12 y olvidan, olvidan, que esa batalla del 12 fue planificada porque Leonel decidió no ir, ni, ni reformar la constitución para poderse reelegir, sino que entregó los votos que se suponía tenían en, en, en, en, en unas firmas, para que sea el comité político que es el que está decidiendo, no la militancia, sino ese grupito de 34 hombres y mujeres, la vida y la suerte de este país. No del partido, porque si fuera del partido, yo estuviera tranquilo. Es del país que deciden. Pero en una muestra interesante, ellos deciden, aquí en San Francisco, una, un grupo de militantes y dirigentes del PLD, rescatar, dicen. Y me llegó, y me resulta interesante, porque hay que, que devolver la vista a lo que llamaríamos nosotros, la parte orgánica y la parte de movilización de los partidos, porque de ahí dependen, parece un intran ese muchacho, de ahí dependen el, la vida democrática, no del partido de mayor militancia, sino del, del país, porque eso es lo que debemos de, invu, de inculcar a esta clase política, que se devuelvan a la, a la parte orgánica y que no sigan dando muestra de que aquí se puede torcer todo para que los demás lo imiten y se convierta esto en una especie de elección de, de candidatos por lo que digan 34 y no un partido incompleto, eso afecta a los demás partidos. Suerte que el PRM cogió la vía correcta en las primarias, propias con su padrón y luego presentarla al escrutinio público con sus candidatos en unas elecciones nacionales. Entonces, ese grupo de ciudadanos del PLD dan esta nota de prensa interesante y quizás dice mucho a lo interior de sus notas, porque reconocen que está pasando algo en el país y en la vida política y sobre todo en su partido. Nota de prensa. Dirigentes peledeístas celebran primer encuentro por el rescate de los métodos de trabajo, los principios bochistas y la unidad del partido. Al mismo asistieron importantes dirigentes de la provincia, preocupados por la situación actual del partido y la necesidad de reformar nuestros métodos de trabajo. Están advirtiendo que andan mal. ¿Cómo? como única forma de mantener la unidad fundamental para conservar la dirección del Estado dominicano más allá del 20, Es necesario que las estructuras intermedias, municipales y provinciales se reúnan y pongan al el partido en funcionar, como señala la, nuestros estatutos y detener la práctica, eso es lo más interesante, de que un solo organismo decida por todo el partido, yo diría que por el pueblo, Levantemos la consigna, restauremos entre todos los métodos de trabajo y los principios bochistas y la unidad de partido. Y conjuntamente con esto, ya se anuncia la visita el próximo sábado del expresidente Leonel Fernández a San Francisco de Macorís 2020. Y Leonel escuchando al pueblo en una actividad a las 3:30 en el mayorista. Son bochistas ellos. Eso es lo que ellos quieren rescatar. Es lo que dice y es lo que debieran hacer algunos y muchos, y sobre todo la parte del litoral del gobierno, que hay un grupo que gobierna junto a Danilo, que no es dirigente conocido, que ahora es que se han enganchado a políticos y son más bien empresarios de la política, porque le ha ido muy bien en sus negocios. Me refiero a Gonzalo, a José Ramón Peralta y su recua, Igualmente a Montalvo, que no se ve... Son los inyectos, le dice Vincho Castillo a ese grupo. Muchas gracias, Francis. Gracias por tu reflexión. Vamos a ver a Leonel comiendo ya ni qué, que por acá también. Aquí tenemos <ríe> Empanadas, Aquí tenemos otras cosas. Chocolate. Bueno, va a ser un chocolate. Y un sociales. chicharroncito. Nos vamos a la pausa, retornamos con más.